Está por fin con nosotros La temporada 4 de Fortnite Es impresionante Hay muchísimos cambios nuevos en nuestra isla de Fortnite Después de la llegada de los superhéroes Pero hoy estaremos enfocándonos En los cambios secretos que nadie ha descubierto Y que Epic Games ha puesto en nuestra isla La llegada de Spider-Man Está muy cerca Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar Changos Si introduces el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite ahora mismo Serás un crack de la familia Comenten debajo si usan el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Y aparte changuitos, estamos regalando 5 pases de batalla en la descripción de este video No se pierdan nada de lo que está por llegar a Fortnite Dejen su fuerte like, que eso apoya mucho este tipo de contenido Y empezamos con el video. Vamos a por las novedades que han llegado a la isla en secreto Tenemos demasiadas cosas para contar en el vídeo de hoy Demasiadas cosas interesantes Ok, el primero de los secretos tiene lugar justo aquí En Doom's Domain, los dominios de Doom se trata además del nuevo pisos picados de la temporada 4 Todo el mundo aterriza justo aquí en este lugar Pero justo en lo alto de esta ubicación tenemos el primero de los secretos Un cofre misterioso que se encuentra en el nivel más alto del edificio Este cofre contiene algo súper especial Ya que se trata del cofre del Doctor Thumb. Es absolutamente el único cofre en toda la isla de Fortnite e incluso en toda la historia del juego de Fortnite que tiene un logo grabado en el propio cofre. ¿Qué contendrá este cofre secreto? Si alguien lo averigua, coméntenlo en los comentarios. Estamos ya en el lugar del segundo secreto. ¡Justo aquí! ¡Wow! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Dios! ¿Qué es eso? Estas marcas extrañas han llegado a nuestra isla. Se trata de las marcas del Puente Bifrost, que transportaron a los superhéroes a nuestra isla de Fortnite. La llegada de Thor, Doctor Doom, Groot, Iron Man... Todos llegaron con el Puente Bifrost. No se ha marchado de la isla. ¿Quizás el puente todavía sigue activo? Se pueden ver en el juego las marcas claramente. Así que posiblemente todavía el puente esté abierto para recibir nuevos superhéroes. Además quiero también enseñarles el cielo de Fortnite. Ahora hay muchas nubes. Epic Games ha cambiado el cielo de Fortnite por alguna razón. Como ya saben Fortnite no mete cambios sin ninguna razón en el juego Siempre tienen alguna explicación Por lo que significaría que Epic Games está cambiando el cielo de Fortnite por algún motivo Quizás algo acabe llegando a la isla del cielo esta temporada No sé quién podría ser o de quién podría tratarse Quizás algún monstruo devora planetas Ya lo veremos Hermanos, recuerdan las facciones de espectro y sombra, ¿verdad? Pues no han desaparecido del mapa, siguen con nosotros. Es más, quiero enseñarles un pequeño secreto un poco raro rarete. Debemos romper primero esta pared para poder observar lo que se esconde detrás. Algo asombroso. <risa> bueno, la pared siguiente también. Se trata... De un bot súper especial El único bot capaz de bailar a su aire Sin la necesidad de matarnos Todo el rato Bueno En la autoridad también tenemos Uno de los bots especiales Pero de la otra facción Especialmente sabemos que algo Estará sucediendo pronto en la autoridad Ya saben, El gran edificio central del mapa de Fortnite Algo sucederá pronto Al parecer se está empezando A empaquetar todo según parece, podrían, estándose mudando a otro lugar, o quién sabe, quizás han sido expulsados. Pero eso no es lo importante, sino algo extraño se esconde en la autoridad de nuevo. Un gran secreto. Dejarme explicarles acerca de las telarañas. Las telarañas están empezando a aparecer en la autoridad sin sentido alguno. Y como bien saben, las telarañas tan solo han sido añadidas en Fortnite durante la temporada de los Four Nightmares, Por lo que todavía falta bastante para los Four Nightmares Y jamás aparecieron en ningún lugar del mapa fuera de la temporada de los Four Nightmares. Pero hay algo que está creando las telarañas ahora Hay alguien de esta temporada capaz de crearlas Así que chicos y chicas, déjenme decirles, esto es un easter egg de Spider-Man. Con la llegada de las nuevas telarañas a este lugar, sabemos además que nuevos personajes estarán llegando pronto al juego esta temporada. Nuevos superhéroes. Es posiblemente la mejor pista que tenemos para la llegada del gran Spider-Man a esta temporada. Hey, pero si no me creen, miren esto. Ha sido encontrada una textura secreta en los archivos del juego de Fortnite. Un logo de Spider-Man. Chicos, esto está en los archivos del juego ahora mismo. Los filtradores lo han revelado y hemos encontrado las telarañas que corresponden al personaje. Es realmente increíble. El pez Midas por fin ha sido añadido al juego. Además, la filtración que trajimos acerca de este pez al juego... Era totalmente cierta El que consiga pescarlo Obtendrá todo su inventario De armas míticas Así que chicos Esto ha sido todo por hoy Creo que ha sido un vídeo súper interesante Y que les encantará a todos Si se han quedado hasta el final les doy las gracias Y cracks Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad usar el código MrDNX en la tienda de Fortnite Y suscribiros si todavía no formáis Parte de la familia hermanos Un besito a todos y...